3, También nos puede encontrar en las redes sociales Facebook e Instagram como Ship Puerto Rico. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Saludos a todos los que nos sintonizan. Ya comenzó el fin de semana y con ellos los sorteos de tarde para hoy viernes 21 de abril. Soy Ulises Rodríguez, agradecido por su compañía. Los sorteos serán certificados por la auditora Caridad Quiñones de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica aquí en el estudio. Esta noche hay Loto Cash y te invito a jugar porque pueden ser tuyos 2 millones 50 mil dólares al igual que la doble revancha que te espera con 110 mil dólares. Y con Powerball tienes la oportunidad de ganar mañana sábado 20 millones de dólares juega.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 Y ahora contratan influencers para engañarte. Rechaza cualquier ofrecimiento que te hagan de supuestos boletos premiados. Son falsos. Nunca. Vas a cobrar tal premio y además serás parte del fraude. Haz jugadas en establecimientos autorizados de lotería electrónica. Solo de esta forma puedes ganar. Si tienes alguna duda, comunícate a las oficinas de lotería electrónica al el teléfono 787-250-8150. Y ahora damos inicio a los sorteos de esta tarde y es con el Wild Ball que damos comienzo adelante. Veamos cuál es el número de Wild Ball de esta tarde. y Ya nos llegó y es el cero. Repito, el 0. Ahora pasamos a Pega 2. Boleto en mano si jugaste Pega 2 y mucha suerte. Veamos cuál es ese, ese primer número de Pega 2 y es el 3. Segundo número. Es el 1. El número ganador de Pega 2 de esta tarde es el 3-1. El 31. Y, y pasamos a Pega 3. Mucha suerte. Boleto en mano y pendiente a este primer número que es el 8. Segundo número es el 0. Y tercer número es el 7. El número ganador de Pega 3 de esta tarde es el 807. El 807. Y concluimos los sorteos de esta tarde con el Pega 4, favorito de muchos. Así que boleto en mano y mucha suerte. Primer número. Es el 2. Segundo número. Es el 6. Tercer número. Es el 5. Y cuarto número. Es el 5. Repite el 5. El número ganador de pega 4 de esta tarde es el 2655. Cinco, cinco. El 2655. Muchísimas felicidades a todos los que han acertado en la tarde de hoy. Recuerda visitar nuestra página oficial, loteriasdepuertorrico.pr.gov. Los esperamos esta noche a las 9 pm para los sorteos nocturnos. Que pasen todos una excelente tarde. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica.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 La gente está feliz porque es viernes, señores. Llegó el viernes, familia. Bienvenidos a un nuevo programa de Aquí Estamos. Nos sentimos tan honrados de contar con su compañía nuevamente. Muchas gracias. Ya es viernes y nos preparamos para comenzar el fin de semana muy merecido eh, para que usted descanse de esta larga semana.